Ángel Flores Burgos, tío de quien en vida se llamó José Armando Lugo Burgos, joven asesinado en junio del año pasado, presuntamente de forma accidental por Riquel Tejada Jerez, califica de corrompida la sentencia a favor del implicado, a quien se le impuso dos años de prisión suspensiva o condicional y una multa de 200 mil pesos. Tenemos los documentos de Interior Policía donde el imputado no tenía permiso de arma de fuego, Sabemos a quién está nombre además de fuego. Hay tres testigos más que no lo presentaron. La fiscal presentó como testigo a EJ Polanco, fiscal de Cuartén. Lo presentó como testigo donde ella dice, él levantó el cadáver, ahora dice que no sabe dónde fue que le, le disparó. EJ tenía la pistola, dice ahora que no sabe qué tipo de pistola era para dejar la pistola fuera del escenario. Y así la dejaron. El denunciante narra cómo sucedió el hecho en que posterior al mismo, su familiar perdió la vida. Estaban en la plaza de remol trabajando, pegando una teja, el, el imputado dice que le quiere enseñar un arma que tiene en el carro, sube a este 6 niveles, ya trabajando a 10 de la mañana, cuando va a mostrarle el arma, según él, se le cae el disparo y es que lo hiere, y a las dos horas el muchacho muere. Dos horas más tarde, ellos le entregan a la, a la policía, al homicida, lo llevan a la, a la policía, después la esposa de él, lleva el arma de fuego con la que él lo mató, que la llevó para que ella se la guardara. Que del expediente está, que nosotros lo tenemos. Él le lleva la pistola a ella para que ella se la guarde a él. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.